Ya ha terminado RoboJam, sin embargo, vamos a presentar qué viene para nuestro próximo evento, los nuevos retos. Tendremos el Steam Task, donde los participantes crearán prototipos robóticos que solucionen un problema determinado. Un problema como la parálisis cerebral, ya ha inspirado a algunos makers a proponer soluciones, incluso desde algo tan sencillo como de llevar la comida que pedimos a nuestros hogares, o de crear la mascota robótica perfecta. Anímate y propon soluciones al problema que encuentres en tu comunidad. Tendremos el Pipe Race, una carrera de robots bípedos. Los participantes tendrán que programar su robot para que recorra un camino determinado y pueda llegar lo más rápido a la meta de forma autónoma En este reto podrán participar con cualquier tipo de kit de robótica Que permita hacer el robot bípedo Esperamos les haya gustado estos nuevos retos Y se animen a participar en ellos En nuestro próximo robot Jam. Bienvenido amigos de Mr. Roboto, hemos en este momento ya wow, esto ha sido maratónico, dos días de locura, eh, varias semanas de organización a todo el staff, muchas gracias. Eh, bueno, aquí estamos entonces. Nos acompaña Lola, Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues estoy aquí muy contenta, ya después, como dices, dos días de arduo trabajo, de nerviosismo entre los participantes, entre los jueces y también nosotros, muy nerviosos, ya al fin podemos saber quiénes fueron los que ganaron según sus categorías. Excelente, y, y mira, bueno, ya los ganadores saben, porque están con nosotros, ya todos se les ha informado, en eh, los retos que fueron asincrónicos, informó esta mañana... Eh, se hizo todo el trabajo de, de hacer el video y demás Para que ellos tuvieran Y ya en la, en la página web Encuentran en robojan.live Van en resultados y están todos los ganadores eh, bueno Vamos, entonces ¿Qué te parece si empezamos, Lola? Para no dilatar esto más ¿Te parece? Claro, que sí claro vamos a ir sí. empezando Bueno, a todos los que van llegando eh, De los que, que ganadores que están llegando a la reunión de Meet les pedimos, por favor, estén siempre con micrófonos apagados, cámaras apagadas, hasta que se les pida eh, que las prendan. Entonces, un momento, vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla en este momento. Vamos a compartir. ¿Me confirma? ¿Se ve ahí? Sí. Listo, se ve. Dame un segundo y vamos a poner aquí esto que es lo para poder que vean yo voy a verificar aquí en nuestra transmisión que se esté viendo sin problema y empezamos entonces eh, estamos en este momento con lo que es la transmisión del robo ya el robo ya es una competencia nueva virtual de robótica donde bueno eh, se trató de hacer algo de innovación, se tuvieron retos nuevos, se tuvieron en cuenta una modificación de algunos retos existentes para hacerlo más atractivo y esto dio a que eh, hiciéramos esta nueva propuesta con 96 equipos inscritos, 95 participaron, eh, donde tuvimos nueve países diferentes, toda la gente de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, eh, Honduras, México, Perú, eh, queremos llegar a los 120 equipos, a los 10 o más países, es lo que queremos, es nuestra meta para la versión beta, ¿Qué ¿cuándo va a ser esa versión, Lola? Nada más y nada menos que el 27 de febrero del 2021, y yo creo que sí, Lalo, yo creo que sí lo logramos, porque pues, Ve nada más cuánta gente, cuántos países tenemos ahorita. Yo digo que así lo logramos. Bueno, ¿tú qué dices, Lola? ¿Este paseo que te vuelvan a invitar o que no te vuelvan a invitar? <risas> Ay, sí, claro, por supuesto. <risas> que <Excelente>. me invite. <risas> no, y te digo que muy agradecido contigo. Lola fue nuestra súper presentadora invitada, que también nos tocó en algunos momentos ser doble función con ser jueces. Pero bueno, ahí estamos. Y eh, queremos entonces en este momento mostrar que eran 96 equipos de nueve países, ya los mencionamos, a la gente de bueno Argentina un equipo, Canadá uno, Chile tenía ocho, Colombia 73, eh, Ecuador tenía ocho, España tenía tres, Honduras tenía cuatro, México uno y Perú cuatro. Bueno. bueno, pero es que Colombia vino, pero fuerte. Bueno, estamos jugando de local, ¿no? Eso es como cuando, cuando tú vas a los olímpicos o a unos panamericanos y se te organizan en tu país, pues tú vas con la pesada, vas con toda. Y creo que eso trataron, aunque hubo sorpresas. Créeme que ahorita que vamos a ver la tabla general, hubo eh, una sorpresa, pues, para mí muy agradable, porque me parece eh, un ejemplo a seguir, no quiero decir más para, para no arruinar la sorpresa, ¿no? Y quiero un reconocimiento especial a nuestros jueces, eh, Harold Rodríguez de Cartagena, Jimmy García de Quibdó, Gracie Rodríguez de aquí de Medellín, Juan Manuel Revelo, que está en Ecuador, Agustín Hernández en México y Eduardo Cruces, nuestro juez eh, invitado para los retos asincrónicos. Bueno, y el staff, pues lógicamente a Lola, un abrazo, un gran saludo que Lola que nos sigue acompañando. Y de los moderadores estaba Antonio. Eh, bueno, David desafortunadamente no nos pudo acompañar ayer en un inconveniente que tuvo, pero hoy, por ejemplo, Angie sí estuvo y bueno, un gran saludo a Angie que nos acompañó con todo. Antonio nos acompañó ayer en los retos asincrónicos, eh, dejando contestando preguntas, dejando a los equipos eh, entrar y demás. Queremos agradecer de forma muy especial a la OMT, a la Olimpiada eh, Mexicana de Tecnología, a Stepi Rob Virtual de Educación Urbana por sus acreditaciones. Estos dos eventos se vincularon desde un principio con eh, este con RoboJam y la verdad que les agradezco profundamente porque es, digamos, como dicen nosotros, la patadita de la buena suerte. A Red Colres, no, bueno. que es la red colombiana de robótica educativa, también se vinculó. Eh, Noche de Robótica, Juanito Revelo, que ayer nos ayudó con la transmisión también del reto Bristol Race, Él iba a ser juez nomás, pero a la final, eh, debido, cuando se ingre, eh, incrementaron tanto los equipos, pues eh, se le pidió el favor y dijo, yo transmito, no tengo problema, y lo hizo, y lo hizo muy bien. Bueno, Fundación Despertar y Maker School Academy. Eh, de nuestro amigo Ángel Hernández, Escuela Robótica del Chocó, que aquí le voy a dar una, a nuestro juez Jimmy un agradecimiento y un, un aplauso especial porque él se ganó un premio de eh, persona emprendedora del año y por del Ministerio de Comercio. Se lo entregaron el día de antier, el día viernes. entonces ...un premio a Jamie... Por, ...por todo lo que está haciendo por su región... Y, ...y la verdad que es un ejemplo a seguir... ...Antonio con su canal Robocourt... ...para que lo vean en YouTube... ...Robocourt... ...tiene eh, muchos videos... ...él es RoboTuber... ...y los RoboTubers son los YouTubers de robótica... no ...el RoboTuber... ...y... Eh, ...bueno ahí está Antonio... ...él es parte también de un grupo que lidero yo de RoboTubers... ...entonces... Ahí para que vean su canal. Bueno, ya. Uy, ahí dice spoiler. Eh, spoiler, como dicen los chicos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te parece si vamos ya con los premios? Claro que sí. Adelante, qué emoción. Me, ya? A, ¿me ayudas a leerlos, por favor. Claro que sí. Los premios Para el primer lugar ¿Quieres que lea los, los tres premios o el primero? No, vamos con el primero No, okay. vamos con el tercer puesto el, pri el, el tercer, No, pero vas a decir premios No, no me refiero a los premios Sino vamos a decir los ganadores okay. Disculpame Vamos a decir los ganadores es que me enredo acá Vamos a decir los ganadores Y los premios los decimos ahora Entonces A Lola perdimos a Lola. ¿A ando, Ah, bueno, no, no. Eh, dije los premios, me refiero a los ganadores. Vamos a decir los ganadores. Entonces, ayúdame aquí, por favor. En el tercer lugar, qué emoción, qué emoción. Ellos yo creo que igual que todos estuvieron súper, súper nerviosos. Supongo que el primero no va, Bot es el grupo, es el equipo y Ruidbot es el, el robot, robot si no me equivoco ¡Correcto! ¡Una aplauso para Nova! ¡Bien! ¡Un aplauso! Ver, un bravo. Bravo. Sí, sí, no, es. ¡Nova uh, está presente uh, en este momento! ¡Aquí presente siempre! ¡Claro que sí! ¡Aquí sí, estamos! ¡Listo! ¡Entonces dame un momento! ¡Muchas felicidades! Pues ¡Dame no un, un momento! Va a ¡Vamos a ver, a ver! ¿Quién Ajá. prende cámara de Nova? Ahí... ¡Ah, no! ¡Es que son sí, como sí. seis cámaras! ¡Dios mío! ¡Nova Ruiz Boyd ¡Es un montón de gente! ¡A Natalia! ¡Todos estamos! ¡No está completo! Bueno, yo quiero... Eh, Aquí no estamos, Una Eduardo. cosa, Lola, y es eh, Natalia, tiene esta academia llamada Nova Road, que surge eh, después de una experiencia de vida que ella tuvo. Eh, inicia esta academia hace varios años. Yo tuve la fortuna de, de ser asesor de ellos en algún momento. Eh, también he entrenado... En algún momento entrené... A uno de sus entrenadores, que es Esteban, y bueno, y créeme que son muy cercanos al corazón porque tienen una filosofía que es no solo entrenar en la parte técnica, sino formar a la persona en valor. Entonces, desde Nova Robot tiene un trabajo de formación muy bonito y que creo que demos un gran aplauso, ¿no? Es que esto se lo merece. Bravo. No, muy pero bien. Yo, que las gracias. Los uno de los participantes porque aquí está Natalia y están Natalia y Juan Diego, pues yo quiero que uno de los participantes de Nova que está en el Ruibot, eh nos comparta pero, la experiencia. Alberto también está conectado, Alberto, ahora sí. <ríe> A ver, ¿quién está ahí para la experiencia? <risa> A ver, María Ángel, vamos. Activa el audio, María Ángel. Vamos, linda. Activa el audio, María Ángel, y cuéntanos, ¿cómo te pareció la experiencia? ¿Qué Es que no creo que andan sonido. apenados Está sin sonido, está sin sonido Bueno <risa> esta, Bueno, no importa Quiero que de todas maneras un gran saludo a los chicos de eh, Ellos habían tenido problemas de sonido no, Eduardo No hay problema, igual un, un saludo, un abrazo Muchas gracias, Alberto Ahí está haciendo la publicidad de Nueva Robot <risa> Muy bien El caso es que eh, Chicos, muchas gracias Natalia, felicitaciones <risa> Y bueno un aplauso muy grande y bueno, continuamos entonces con nuestra presentación. Dame un segundo. Muchas gracias, Eduardo. Dios te bendiga a ti. Excelente, excelente evento. Gracias infinito en nombre de todo Novarro y, y nosotros siempre. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por creer en esta nueva propuesta. Y bueno, ahí lo estamos esperando para febrero. Bueno. Seguimos. El siguiente. Dale Lola. La verdad es que se vio mucho mucho apoyo, este, ayer en, en la transmisión todo estuvo muy muy apoyados y sí este sí se veían la presencia ahí con, con sus chicos y qué padre, no eso está bien porque los chicos están más apoyados. Y solo ellos tenían siete equipos en esa categoría, o sea. Casi que la mitad de los equipos Cristo. eran de ellos, se o sea, súper bien. Bueno, Di, la, el segundo lugar. El segundo lugar es para GNP Robot del equipo Bolivia Coding. Bolívar. Andan por aquí. Bolívar Coding. Bolívar. Bolívar, Bolívar Coding. Listo, a ver, los chicos de Bolívar Coding, de NP Robot, están presentes. De Pico. Andan por aquí. A ver, sí, aquí estamos. A ver, Ronald. El Ronald que es el, el, el coach. Y bueno, ¿cuál es el uno de los chicos que prenda, que prenda el micrófono, uno de los chicos de NP Robot? Si ¿Sí está ahí. No parece, bueno, no importa. Cuéntanos tú, Ronald. Sí. Ahí ya van a hablar. Ahí ya van a hablar. Listo. Ahí, sí, dale, que... habla Hola. tranquilo. Hola, ¿cómo te pareció la experiencia? Muy bacana, armar el robot y todo eso. ¿Te gustó armar el robot y todo? ¿Primera <risa> vez que participas en una competencia? Sí. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Nos quedamos con ese segundo lugar o vamos por el primero en febrero? Mm, primero. <risa> <Todos quieren risa> Excelente, primero muy lugar. bien. Felicitaciones, un aplauso y bueno, a Ronald. Un abrazo, Ronald. Una palabrita, Ronald. Quiero decirte que gracias por el apoyo. Eh, y estamos esperando que muchos más equipos ahorita. ¿Ok? En febrero. En, en febrero. Bueno, vamos con la siguiente, porque es que Ronald ahí se queda conectado y ya vamos a ver por qué se queda conectado, Ronald. Ronald se queda conectado porque Bolívar is con NP Robo tiene segundo lugar y Cuéntalo, Lola. Wow, primer lugar. Bien ganado, la verdad es que lo recuerdo muy bien ayer. Bien ganado. Es para el robot LMS11. Un gran aplauso. Gran, gran aplauso. Wow. La verdad es que muy bien ganado. La verdad es que estábamos sorprendidos ayer en la competencia viendo mm. lo rápido, rápido que avanzaba en el caminito su robot. Pero platícanos, ¿cómo están? En bien. Me gustó mucho la experiencia de hacer wow, el robot. Qué padre. No, Por ahí está, nos lo está mostrando en la cámara también. Yo, yo tengo un, un, un problema. Yo creo que hay que mirar si no es, Tiene motor de Fórmula 1. Porque iba rapidísimo. Ese robot, sí. No, pero sí. súper rápido. Eh, yo no pude estar en la transmisión porque estábamos transmitiendo. Excelente. no Y lo hiciste muy bien. Y mira que. Yo no pude estar en la competencia de ustedes porque estaba transmitiendo en otra, pero eh, nos, eh, yo vi la repetición porque la subimos, a, a, a, eh, luego la estamos promocionando y yo me quedé, wow, cuando vi los resultados, menos de dos segundos ese robot, yo pensé que iban a ser rápidos, pero no tan rápidos. O sea, tú, dime la verdad, ¿le pusiste gasolina a ese motor o qué le pusiste a ese motor que viraba tan rápido? No sé. Creo que <risa> le, le ajusté muy bien los cables para que no se soltaran. eso está muy bien. Excelente. Y bueno, un aplauso para ti, que fuiste la ganadora en esta Te ganas muchos, muchos premios que se te van a comunicar a tu a tu coach, a tu entrenador, para que él después te los haga llegar. Ojo. Un abrazo, que estés muy bien. Y enseguida vamos a decir los premios. Dime, dime, dime, Gonal. Ah, okay. Eduardo, eh, ¿puedo contar una pequeña anécdota con el permiso de Margarita y de Lucía? Sí, sí. Cuando nosotros estuvimos ensamblando sí. el robot de Lucía, porque todo fue a, a distancia, conecta este cable aquí, haz esta ya, pon aquí, así te va a funcionar mejor, cuando lograron poner todos los cables en su lugar y prendieron el interruptor por primera vez y ese robot salió, así como en las competencias, ustedes lo vieron, Lucía gritaba entre emocionada y entre el susto y el robot quedó por allá debajo de una mesa porque se les escapó de las manos y, y fue muy emocionante ver que sabíamos que iba a funcionar muy bien para la competencia. Bueno. Y, ya lo, y ya se quitó el miedo <risa> <risa> Super bien. Bueno, felicitaciones, un aplauso para ti Y eh, recordamos, bueno, los premios, los premios se llevan eh, acreditaciones para la OMT Olimpiada Mexicana de Tecnología en Tlaxcala, México, en noviembre de 2021 Se llevan una acreditación para el, el Steppy Rock Virtual de Argentina, ahorita en noviembre Y para el Robo Jam Beta en febrero los primeros lugares, Ay, sí. además de la acreditación para la OMT, incluye hospedaje. Entonces, eso es un premio muy grande para el primer lugar. Y eh, eso ya, todo eso se lo estamos haciendo llegar al, al entrenador directamente. Y bueno, un aplauso para ti. Muchas gracias por participar. Eh, muchas gracias. gracias. Gracias Ronald. Gracias Ronald por enseñarme el robot. Ay, tan lindo. Ay, hermosa. Qué lindo. Bueno. Esos son, es ese, ese profesor, yo sé que ese profe está con el corazón oh, engrandecido okay. en este momento. Bueno. Continuamos. Lola. Bien, ¿cuál es nuestra ca siguiente ca categoría? Bumper bot. Qué nervios. Bueno, bumper, la voy a presentar Bien. yo. Eh, esa categoría, esa fue la que presenté yo, eh, Lola. Y bueno, déjame decirte que estábamos con el equipo, eh, este equipo, Cody Carlos, Monsalve. Él me escribió el día, el día antes, el jueves, el día antes de que cerraran inscripciones. Y me dice, Eduardo, vi que tenías, alguien me contó, vi que tenías una competencia, que cierra inscripciones mañana. Yo estaba muy, muy eh, eh, perdido de, de este cuento él siempre participa como entrenador porque tuve un accidente donde casi pierdo la vida estuve muy muy grave eh, me contó él tuvo un accidente en una moto eh, no hace mucho y estuvo en recuperación y por ese tema la recuperación estuvo ausente del medio y bueno yo creo que no hay nada mejor que decir aquí estoy yo y estoy bien, estoy vivo, que superarse y hacer, mostrar de lo que eres capaz. Y yo creo que en este momento, Coditech no sé si eh, Carlos está aquí en sala. Sí, sí, aquí estoy, claro. Listo, entonces déjame, te muestro para que te, te, te conozcan y cuentes un poquito qué fue lo que te pasó, que yo sé que ya nos contaste en la competencia, y, y, y bueno, prende la cámara, saluda y, y cuéntanos, porque me parece para mí es maravilloso que después de lo que te pasó, llegues y llegues pisando fuerte <risa> Bueno, eh, cordial saludo para soy Carlos Monsalve de de Colombia eh, soy profesor de robótica y soy ingeniero mecatrónico eh, como dice Eduardo, hace un par de meses tuve un accidente en mi bicicleta, es, me dejó un poco lesionado, me dejó bastante lesionado en la pierna. Eh, tuve cirugía y debido a todo, tuve que, digamos, pausar, pausar el, obligatoria mis procesos formativos, de investigación y de desarrollo. Entonces, cuando me di cuenta de la competencia de mi compañero Eduardo, pues obviamente emocionadísimo para querer eh, participar. Eh, me lo contó el profe Anderson, que también es un gran amigo, robotista y, y es un docente de calidad entonces me dijo, mira Eduardo, ¿por qué no te presentas? ¿Y a ver cómo te va y decidimos hacerle, le dije a mi compañero Andrés Andrés que yo vuelva a las canchas, vuelva a, a dar guerra y, y decidimos inscribirnos y, y nos pues, vuelven ocupando este tercero este es uno de nuestros robots, nuestros kits que pueden encontrar en nuestra página coitech.co bueno, Gracias Eduardo por todo tu apoyo por todo este evento y a todos los competidores, muchos ánimos se vienen mejores cosas estos eventos no solamente son de ganar sino de aprendizaje sí porque hasta uno como docente puede aprender así que felicidades a los ganadores a los que quedaron en otros lugares también muchos éxitos y muchos ánimos gracias Bueno, muchas gracias Carlos por, por, por eso y bueno Vamos a continuar, entonces, eh, Lola, en este momento, dame un momentico. Claro que sí. Y okay, en este momento, entonces, continuamos con nuestro segundo lugar. Un aplauso para... Yo creo que... Yo, yo lo voy a decir todavía porque yo quiero que cuando yo diga el nombre, peguen el grito de la emoción como lo <ríe> hicieron en la, en, la, en la competencia, porque cuando yo los anuncié en la competencia el grito, yo, yo hasta yo me asusté de, de la emoción que tenían y el grito que hicieron. Y segundo puesto es para Maple Bot Robotics con el robot Sweepy. ¿Sweepy? ¿Dónde está el robot Sweepy? ¡Bravo! <risa> bueno, eh, no, antes, si te porra, qué antes, padre. antes de seguir, te quiero decir algo de Maplebots Ellos son una pareja de esposos colombianos, que son Henry y Paula, ellos eh, viven aquí en Medellín, se fueron por una cuestión de familia a Canadá y con sus hijos Isaac e Isabela, ellos siguen haciendo robótica, y ahí está Isaac con el papá, con Henry, y bueno, eh, por allá está Paula y e e Isabela, se están escondiendo, bueno, se están con otros compromisos ahora Ah, bueno, no importa Bueno, igual Un gran saludo, bueno, cuéntanos Yo creo que a Henry Es muy importante porque Henry ahorita Nos va a decir algo de un evento Que ellos están organizando, pero Isa, cuéntanos cómo fue la experiencia o, o, Sí, um... Um, la experiencia fue muy chévere porque um, este reto fue diferente, pues fue como el mismo de las copas, pero tenía como líneas y también teníamos mucho susto cuando se cayó el robot en la segunda ronda, pero después terminamos en el segundo. Bueno, una ronda para los que no sepan, los que no vieron el evento, la segunda ronda no tuvieron puntos porque el robot arrancó y se les cayó. Y después trataron de volverlo a poner y se lo volvió a caer. O sea, el, había algo ahí, y pero lo lograron eh, arreglar y ya para la tercera pudieron mantener el segundo lugar. Bueno, Henry, cuéntanos un poquito de qué viene para MapleBots. Eh, MapleBots Robotics tiene el evento de RoboRay Calgary, Canadá, el día 27, 28 y 29 de noviembre de este año. Están todos cordialmente, cordialmente invitados. Voy a poner el link en el chat de aquí y en, el, y en Facebook para que todos se puedan inscribir. Están bienvenidos. Tenemos retos físicos, tenemos retos con robot, que son esos, tenemos retos con simulador y también un reto importante que es el reto empresarial en los que los participantes pueden exponer sus proyectos que tengan todo con este tema de tecnología. Cordialmente invitados. Muchísimas gracias, wow, Excelente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a la familia. Bueno, saludos. Saludos, saludos a Pacho. <risas> saludos a todos, y bueno, entonces, continuamos en este bueno, momento. Bueno, antes, antes, un, un pequeño eh, saludo a los dos eh, otros participantes del podio, a Coditec y a Enya, excelente participación, eh, los felicito por este lugar, y Maple Boss viene por el primero en la próxima. Sí. Es que, que. se tengan, que se tengan duro. Bueno, ya están, no, sé, no, no sé si tomarlo no, no, no. como. No, está bien. Ya es. esto es para que se pida a preparar todos. Gracias. Todos gracias, los bien, equipos. Con mucho gusto, Isaac. Y aquí te esperamos en febrero. Bueno, continuamos, Lola. Y en primer lugar, un gran amigo que conocemos ya bastantes en el medio, lo hemos visto en muchas competencias como entrenador, primera vez que participa. Él eh, y es el equipo etnia con el robot en vera, nuestro amigo Luis Carlos. Luisca, ¿cómo estás? Muy bien. <risa> Felicidades. Felicidades. Eh. Bueno, un momento que está como la conexión ahí. Bueno, a ver, sí, Luis, se... Bueno, vamos vamos un momentico, déjame un momentico, Lola, voy a reiniciar aquí, dame un segundo. Sí, ¿Sí? ok. Ya, ahora sí, es que se estaba se estaba bloqueando un poquito mi pantalla. Bueno, súper bien, Luis Carlos, ahí toda la familia, mejor dicho, eso es, eh, hoy es domingo familiar, eh, ¿Qué hicieron de almuerzo? ¿Frijoles o qué, o qué fue el almuerzo hoy? Mondongo. Ah, mondongo, también muy típico de acá. Para nuestros amigos <ríe> mexicanos y de otros países, para nuestros compañeros eh, de Canadá, yo imagino que deben de estar allá eh, anhelando ese mondonguito también, que es una, una <ríe> sopa tradicional colombiana. Eh, muy sabroso. Lo que llaman en México el menudo. Bueno. Y déjame eh, decirte que lo hiciste muy bien. Yo sé que tú estabas inscrito con, con Sara. Sara desafortunadamente por cosas aquellas no pudo estar en la competencia contigo, pero la tenemos creo que en la sala. A ver, Sara, ¿sara está por ahí en la sala. Acá está. Saluda, Sara. Sí, ahí se ve. Ah, a ver, Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo? Cuéntame. La emoción, cuéntanos un poquito de, de esto. Por aquí estoy. Sí, por aquí estoy hace ratito. Sí, hola, hola, ¿Qué saludando. Ay, no, fue muy emocionante porque, bueno, yo creo que es la primera vez que nosotros participamos. Eh, como competidores sino como entrenadores entonces, entonces sí es, es es muy diferente eh, pero igual de emocionante desde la distancia se pudo vivir igual la emoción los nervios y fue un reto súper súper bueno de verdad quedamos muy emocionados ¿no? y con ganas de incluir a a muchas más personas para la próxima versión. Listo, perfecto Sara muchas gracias, ahí se está entrecortando Entonces un poquito, muchísimas pero... gracias y, y felicitaciones a todos los participantes porque de verdad nos sorprendieron pues con esas programaciones, con esos robots, entonces muchísimas gracias Eduardo además por esa experiencia tan bonita y qué rico que... No sigas abriendo, pues, como las puertas para para otras otros torneos, otras experiencias. Bueno, claro que sí. Ahí estaremos ya para RoboJam Beta en febrero. Eh, y déjeme decirle a los concursantes de Bumperbot: ya estoy planeando no, y la pista varía para febrero. Vamos a tener en cuenta que sean las mismas medidas, pero que varíe un poco la experiencia. Sí, es que tengo muy mala señal. Dale, tranquila. Eh, que varíe un poquito eh, la experiencia y que sea cada vez un más difícil, bueno, eh, pues más, más competitivo, no más difícil, más competitivo. Bueno, gracias Luis Carlos. Yo para que se vayan preparando. Un abrazo Luis Carlos, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, un saludo al Colegio San José de Las Vegas al que representamos. Chao. Perfecto, súper bien, ahí el... Chao. Eh, y vamos... Entonces, continuamos en este momento con nuestra primera competencia asincrónica. Vamos con el RoboSketch. Entonces, eh, por, favor, por favor, silenciamos micrófonos hasta que se les diga, muchachos. Silenciamos micrófonos un pico. Entonces, Lola, léeme por favor. Bien, nuestro tercer lugar Para esta categoría Es para Make School 5 Es perfecto Mis eh, niños participaron varios Anda por ahí Ya los vimos A ver, ¿dónde está Ángel? Por aquí está Ángel Aquí. Bueno Ángel Ahí, ahí a, ahorita voy a primero poner los participantes. El participante está en Cincelejo, si no estoy mal, ¿correcto? Cincelejo, sí. Correcto. Perfecto, entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la competencia? ¿Estás contento con los resultados? Ah, no, muy bien. Súper nervioso porque era mi primera vez en un torneo de robótica y muy contento por el resultado. Esto fue una gran experiencia que pude vivir. Bueno, no, y aquí para que te sigas preparando, para que estés acompañándonos en la próxima competencia que será en febrero, para que eh, vamos por ese primer lugar, creo yo, ¿cierto? Con toda, excelente. Sí, sí, claro. Súper <risa> claro. listos ya. Entonces. Dice que, claro, bueno, y aquí voy a poner a Ángel. Ángel, hermano, un abrazo y bueno, Ángel, cuéntanos ¿Cómo fue la experiencia? Yo sé que estuviste un poco ausente porque tenías otros compromisos, pero ¿cómo fue la experiencia de preparación con estos chicos? Buenas tardes. Los chicos, eh, bueno, muy emocionados. Inscribimos seis equipos, seis grupos, pero solamente pudieron participar cinco porque uno tuvo problemas con, con el Internet y con la energía eléctrica. Pero, bueno, una gran experiencia, los chicos emocionados, con sus padres, como estaban cada quien en su casa, toca apoyarse con los papás y a asesorarlos para que eh, les apoyaran también en el momento con cada una de las actividades. Bueno, y... y... En algunos tiempos con el, con el internet, al momento de cargar los archivos, y demoró un tanto, hasta oh, 20, 30 minutos para que el archivo cargara. Entonces también ahí hubo, hubo una falla, ¿sí? Bueno, y... pero la experiencia es genial y lo importante es que los chicos estaban animados, precisamente todos los chicos que participaron en esta ocasión eh, fue su primera oportunidad nosotros tenemos semilleros con más de, dos, más de 200 chicos con los cuales trabajamos y de manera gratuita Y el pero estos chicos que participaron en este torneo nunca habían participado en un torneo, es su primera experiencia y ha sido de gran, gran, gran expectativa para ellos y para su familia. Bueno, Ángel, y déjame decirte que eh, yo estoy muy agradecido que hayas participado. Aquellos que no conocen la labor de Ángel, Ángel además de estar, bueno, Ángel yo digo que tiene más sombreros, eh, porque Ángel también está, partiz, está, eh, es pieza fundamental de la red colombiana Erótica Educativa, de, de la Fundación Despertar, de otro Do Yourself Colombia, eh, apoya, makers, eh, el Makex de enbot o sea, hace muchas cosas que yo le decía a la doctora Ángel, usted cómo le alcanza el día eh, yo, el día no le alcanza, esa es la respuesta el día no le alcanza, pero precisamente, eh, disculpa, precisamente se cruzaba este evento con un evento que teníamos con SOMESE, SOMESE es la Sociedad Mexicana de Computación, Computación y Educación teníamos 10 eh, salas en simultáneo haciendo talleres y, y tenía unos chicos compitiendo aquí otros por WhatsApp y dando talleres. O sea, pues, wey, es complejo pero y, un, y la labor que hace Ángel me parece muy bonita porque por medio de la Fundación Despertar y también de Red Colre y, y lógicamente Maker School eh, muchos de los chicos o la gran mayoría de los chicos que participan en estos semilleros es de forma gratuita y muchos con, que ni siquiera tienen los equipos para estar en virtualidad y él se encarga de ver la forma de cómo conseguir los equipos para que se puedan conectar para que hagan eso es una, una una labor muy bonita y que apoya la fundación despertar entonces eh, muchas gracias ángel y bueno al, al competidor gracias por estar y vamos para ese primer lugar para la próxima bueno muy bien perfecto entonces seguimos en este momento vamos a eh, seguir compartiendo Vamos al segundo lugar del Robo Sketch Y el segundo lugar es para el robot SigmaBot. De Montessori Sigma. Anda por ahí, SigmaBot. Qué emoción, Lalo, saber que, que hasta los padres estuvieron súper involucrados, ayudaron en tanto a la motivación, en el armado, en el apoyo. Eso, eso está muy bien. Muy bien ¿Estamos vale. por ahí? Sí, Sigmabot. Sí. sí. Ah, sí. Bueno. sí. Ah, bueno, cuéntanos cómo te pareció la competencia. Eh, me pareció muy bueno, sí, muy bacano. ¿Te pareció que estaba muy fácil o que estaba para pensar el resto? intermedio si uno había hecho variables antes entonces nada, eh, es intermedio sí. ah bueno eso es lo más importante ¿crees que te llevas el primer lugar en febrero o, o, o dejamos así? sí ¿Qué, vamos, entonces ¿que vamos por el primer lugar o nos quedamos con este segundo y ya no más? Primer lugar. vamos por el primer lugar bueno muchas gracias por participar Muy bien. excelente labor Edwin ¿Estás por ahí? Sí, por aquí estamos celebrando con nuestros chicos. De verdad que muy contento por el logro y por el esfuerzo y dedicación que tuvieron hace todos estos días. Muchas gracias por este evento. Bueno, perfecto. Entonces, aquí para poner en contexto, el equipo Montessori participó con dos equipos, varios estuvieron en podio y ahorita vamos a hablar de ellos. Muchas gracias y eh, seguimos entonces con esta eh, premiación nos ponemos en este momento con el primer lugar de Roskech. y cuéntalo Lola. El primer lugar. Esas letras me cuestan trabajo leerlas, pero C M R Siguatec, sí, sí. A ver. Los chicos de Perú de Sicuani, están aquí con nosotros. ¡Ay, son de Gilmer! Son los. el, el no, equipo sí. de Jimers. ¡Uy, oh, qué bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Neymar! ¡Estoy bien! Bueno, Neymar es. ¿Estás un... contento? Sí, por haber ganado sí. el bueno, primer lugar. Bueno, Neymar, ¿tú cuántos años tienes, Neymar? ¡Nueve! Entonces, wow. quiero, quería que me contara eso. Yo ya sabía que tenía nueve, pero Neymar tiene nueve años y no es la primera competencia que gana. ¿Cuántas, cuántas competencias has ganado ya, Neymar? Con estas serían dos. Ah, excelente. Y Neymar es una persona que participa en muchas competencias virtuales, lo han hecho muy bien. Ellos están ubicados en una ciudad que se llama Sicuani, que queda en la sierra peruana, en la región del Cusco. Y eh, la otra vez hablando con Gilmer, él me decía, él se enamoró de esa región, se quedó ahí y e hizo emprendimiento. Y su emprendimiento es cambiar la vida de estos chicos. Entonces, Neymar, felicitaciones, ese primer lugar. Muy bien. Súper. Bravo. Gracias. Eh, felicitaciones. Bueno, no sé si Gilmer está conectado. Sí está. Hola. A hola, Mr. Roboto, buenas tardes. Hola, Gilmer, pero me, ¿Me tienes Buenas un gusto por tal, la Me lo tienes que decir con voz de DJ. ¿Qué tal, hola! Lola? Buenas tardes. Eh, pero, me siento muy feliz porque, bueno, yo recién llegué hoy día, a, a, a, en este caso a Sicuani, y pues... Eh, estaba el viernes y sábado en otra ciudad donde no había internet, nada, estaba descomunicado con ellos, eh, tal vez hice una llamada por ahí, pero estaba en un lugar de la selva. Eh, bueno, pues me sorprendieron cuando ellos me pasaron la foto. Profe, tenemos, mire, qué lugar hemos quedado y eh, vaya que es sorprendente. Y lo, lo bueno de todo es que son niños que van mejorando, muchos de ellos van aprendiendo solitos. Eh, les he dicho que no basta con lo que les enseño yo, ustedes tienen que seguir buscando más información porque así, así van a seguir aprendiendo, y aparte de eso, se están preparándose ya para una carrera universitaria más adelante, y bueno, conocer un poquito más de lo que son estas competencias, y agarrar bastante ritmo. Perfecto, Gilmer, muchísimas gracias, y sí. bueno, felicitaciones. No, eh, eh, eh. Felicidades. Felicidades, Gilmer, bueno. Vamos a continuar, eh, Gilmer, ah. para los que no lo conocen, lo eh, tuvimos en una entrevista, porque Gilmer era DJ de radio. Y cambió ser DJ de radio por enseñar robótica a estos chicos. Es una historia de vida muy particular. En, el, en la página de Facebook de Mr. Roboto está la entrevista con él y la verdad que, que tiene una, una historia de vida muy bonita. Bueno, en este momento, entonces, vamos a continuar. Vamos con el tercer lugar en la categoría de this Drill. Y... A que no adivinas qué equipo quedó en tercer lugar. A ver, vamos a ver si adivinas. Vamos a ver si. Ay, adivinas. Dios mío. <ríe> CMR Gilmer. -take! ¡Oh! Muy bien. Con su robot. BBH, no te <ríe> alejes, <ríe> <ríe> Gilmer. Bueno, a ver, BB8 está por ahí. Los, los ¿Con qué emoción? Sí, ¿qué tal? No sé si está presente. Sí, sí está, Ahí está, este, ah, José María, mi amigo José María. Bueno, vamos a poner a José María un momentico. José, eh, yo sé que no tienes cámara, pero bueno, cuéntanos cómo te pareció la experiencia. Uy, eh, La experiencia fue muy bonita, muy bonita. Eh. Este, este reto no, no me lo esperaba. No me lo esperaba, está, tenía su complejidad. ¿Cuántos años tienes tú, José? <risa> Ah, yo tengo 17. Excelente, o sea que ya cada vez estás más cerca de una universidad. ¿Y qué quieres estudiar? Eh, mecatrónica. ¿Quién diría mecatrónica? Mecatrónica, bueno. Excelente. Los felicitaciones, José María. Y, y, y bueno, aquí te tuvimos y vamos a seguir hablando creo que contigo ahorita más adelante. Entonces, eh, José María, un gran saludo, felicitaciones. Y bueno, otra vez a Gilmer, Gilmer. Hermano, usted, felicitaciones, una, está haciendo un semillero estos chicos grandísimo. Gracias, gracias. Bueno, continuamos entonces eh, con la, el segundo lugar. Bueno, vamos a ver, Lola, si adivinas quién quedó en segundo lugar. Ay, Dios. CMR ¡No! ¡Megatron! ¡No! ¡Megatron! Segundo lugar, bueno, pero estos chicos siguen arrasando con todo. ¿Llegaron? ¿Están los chicos de Megatron por ahí? Creo que no. Me parece que... Él... De Megatron. Sí está Eric, está en la sala. Eric, eh, podrías abrirte tu micrófono. Ah, Eric? Ahí dice, tengo problemas con el audio, me hubiera gustado mucho expresar mis agradecimientos. Gracias por el gran Ahora evento sí. que realizaron. Bueno, Eric, a ti. Oh, gracias Eric. por participar. Bueno, le voy a decir al profe que nos cuente un poquito, Eric, que tú, tú lo conoces, tú lo conoces bien, entonces que nos cuentes un poquito de él. ¿Por qué ganó Eric? Sí, sí a Eric, yo lo... Oh, no. eh... Erick, bueno, se quedó, eh, bueno, eh, el tercer lugar, eh, eh, José María, pues, es uno de los, de los participantes que participa en esto, en lo que se llama Recolector de Discos, y en varias categorías, o mejor hecho en varias competencias, y va ahí, pues, José María tiene un rasquín de haber ganado varios concursos en Recolector de Discos, esta era la, la primera vez que estaba participando Eric en el Recolector de Discos, y, y bueno, eh, le salió rotundamente, y te comento de Eric yo, a Eric, lo conocí en un, en un concurso de historia de ciencia y tecnología. Yo de ahí le vi lo que hacía, todas sus cosas, sus actividades, cómo presentaba su proyecto, y pues le animé a que, a que venga a, a, a clases. Y poco a poco con Eric eh, hemos ido compitiendo en diferentes eh, torneos en Perú de, de ciencia y tecnología. Y pues en esta oportunidad con Eric también se pues está ganando varias medallas en diferentes competencias. Me alegra por ellos. Eh, Eric tiene, sin más me poco, 17 años también. Él ya es, en este caso, ya ingresó a la universidad. También va a estudiar ingeniería electrónica. Y bueno, son jóvenes que, que la verdad, o sea, Siquani no figuraba para nadie con, con lo que es la robótica, la programación, nada, pero ellos están demostrando que, que pueden hacer muchas cosas que puede proponerse y lograrlo lo que ellos quieren. Eh, Gil para que la gente te tenga en contexto, ¿qué población tiene Siquani? Más o menos cuántas personas vienen en Sicuani. Eh, ahorita está entre los 50.000 mil o 52 mil personas. Eh, te comento que Sicuani el día 4 de noviembre está de aniversario. Entonces, este es un, no, regalo, un regalo aniversario para, para, la, para la ciudad, para, para esta municipalidad, como le dicen ustedes en Perú. En, eh, entonces, eh. bueno. Déjame decirte que es un gran impacto para, para una ciudad tan pequeña como Sikwani, una municipalidad, como le dicen ustedes, tan pequeña, eh, tener eh, un, unos resultados de estos y, sobre todo, esa labor que estás haciendo. Gilmer, te aplaudimos y, de verdad, un gran abrazo aquí desde la distancia y, y mucha suerte en lo que viene. Muchísimas gracias, Mr. Roboto. Listo, bueno, seguimos y Muy bien, vamos. Felicidades. A ver, hay, bueno no, no te digo que hay es porque si sí es otro equipo, <risa> pero, pero, ¿qué? Otra vez. Pero es otro equipo que ya ha pasado por aquí. primer lugar para Montessori Beta, el, el equipo Beta Bot. Wow. Beta Bot. <risa> bueno entonces. Muy bien, felicidades. Quiero que eh, a ver quién es Beta Bot. Aquí está. Bueno, vamos aquí. Ah, es que están los hermanitos. Ah, es que eso, esos hermanos, eso, eh, eso fue una labor 1-2. Súper bien. Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Oh, Súper bacana. Eh, fácil. Todo el proceso desde saber cómo era de los. Ya empezar a pensar que se como preparar de para tener que hacer lo mejor posible porque pues como uno no sabía el reto entonces eh, preparar como lo, lo mayor que se podía para lograr que en este momento fuera lo más rápido posible eso ya después, después, después de llegar y lo, de tratar de hacer lo más rápido posible a ver la, la imagen y ya ok hay que hacer esto y planearlo, empezar a planearlo y después con pues, esto ya tenemos aquí, yo, tenemos que hacer esto entonces de verdad es algo muy muy muy bacano y Esteban y Andrés, si no estoy mal, ¿correcto? Bueno, Esteban, aquí te voy contando Lola, yo Esteban lo conozco, yo no era el prof no fui profesor de él, pero lo conocí desde que estaba en primero de primaria, porque Esteban se caracterizaba por una pasión, por muchas cosas. Me acuerdo que era apasionado de las arigüellas, si no estoy mal, era una de las cosas, sí, sabía mucho de eso. Y una vez en una feria de la ciencia nos habló de la, sistema, de la vía láctea, de los sistemas solar, un montón de cosas, que todos nos quedamos guau. Wow. Y entonces no le di clases, yo me fui antes de que llegara a los cursos que yo daba, pero lo conozco de hace mucho y créeme que, bueno, hemos visto tu crecimiento. Felicitaciones a Esteban Andrés, felicitaciones al profe Edwin, que los acompañó eh, y bueno, súper, súper Edwin. Bueno, eso. Bueno, vamos a continuar entonces. Continuamos con la siguiente categoría. Dame un segundo. Vamos a presentar acá. Vamos a, por favor, les vamos a pedir, por favor, que apaguen micrófonos. Solo, solo y yo lo tenemos abierto. Y. Bueno, siguiente categoría, si no estoy mal, es la última, la del día de hoy, que es el Color Y adivina quién ganó. No. ¿Quién quedó el tercer lugar? Tenemos el tercer lugar, BBH. BBH. Si está por ahí, wow, qué emoción. La verdad es que hace rato estuvo también muy, muy reñido, muy reñido los... Los este, los estuvieron muy preocupados y nerviosos al final. Yo antes de decir cualquier cosa quiero dar un reconocimiento a Leonardo del, eh, del equipo Electric Cat, Electrical Cat de si no estoy mal es Electrical Cat de Bolívar Caurín, porque él quedó legalmente empatado con Gilmer Tech, pero en el desempate gana Gilmer Tech. Listo, un triple empate. Y en ese triple empate eh, gana el segundo lugar otro equipo, tercer lugar Gilmertek y queda Leonardo de. Volvió eh, al cobrín de cuarto. Entonces, eh, un reconocimiento muy especial a él porque lo hizo muy bien. Eh, pero bueno, ya en el desempate eh, ganó Gilmertek. A ver, José María, otra vez, estás por ahí. Eh, sí, hola. Bueno, José María, los eh, eh, dos sí. retos en donde ganaste. ¿Cuál fue más difícil para ti? El que estaba más nervioso y eh, en tu corazón estaba a mil por hora fue de coloring. Wow, por, por el, el hecho de estar en vivo, más difícil. Sí, y todavía que en la primera ronda no había, había buenos tiempos y también al. al algunos tiempos que se eran largos pero en la segunda ronda la mayoría lo había hecho en menos de un minuto yo estaba ahí nervioso para los <ríe> que, que no sepan el tiempo de solución de programación y solución del reto de José María y de Leonardo también que quedó en cuarto lugar fue de 46 segundos eso es un eso es muy muy rápido o sea programar y resolver el reto en 46 segundos eso es demasiado rápido para una programación en vivo. Entonces, felicitaciones, José María, eh, un aplauso. Bueno, y ya Gilmer, ya lo hemos molestado mucho, no lo molestamos más, pero felicitaciones, Gilmer. Lola, hay una cosa, adivina cuántos, sí. bueno, Gilmer ha ganado cuatro premios, sí cuatro equipos en podio e inscribió cuatro equipos, o sea los cuatro equipos que inscribió Perú ¿Qué? tuvieron podio. Eso es eso es un, uh -huh. una cosa importante, eso es importante destacarlo porque me parece fueron cuatro equipos, cuatro podios, eh, pri, eh, primeros, segundos y terceros lugares, entonces eh, muy de admirar, muy de admirar esta labor que ha hecho el equipo Gilmer Bueno, muy bien, vamos. A seguir, vamos a presentar nuestro penúltimo lugar, porque ya nos quedan dos por decir. Eh, y es... Montessori Gamma, Gamma Bot. Muy bien, segundo lugar. También esta parte de, de final, ahí andan. ¡Ao! Bien, esa emoción. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuál fue el tiempo del desempate, Lola? O sea, el tiempo original fue 46. Y dijimos desempate, ¿y cuánto sacó? ¿Te acuerdas? 43. 43. Bajó el tiempo. O sea, lo hizo mejor que antes. Entonces, bueno, muy merecido. Claro. David. David, cuéntanos un poquito cómo te pareció la experiencia. Eh, a mí me gustó mucho estar en... El, pues como en general estar... Aquí en el torneo, pues yo también eh, participé en, en District, pues no nos fue muy bien, lamentablemente, pero pues igual también pude sacar muchos aprendizajes de esto, porque pues también es como tener esa agilidad mental de saber qué poner, cuándo y pues tener todo organizado y que al final si te salga bien, pues es complicado y pues uno aprende mucho. Y que los nervios no lo traicionen, ¿no? Porque los nervios juegan un papel en contra ahí en esos momentos. Eh, bueno. Y sí que hubieron equipos nerviosos, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, David lo hizo muy bien, felicitaciones a David, creo que hizo un, una gran labor y a es otro chico que he visto crecer, no fui, vuelvo y repito, nunca fui docente de él, pero lo vi crecer en torneos y en competencias, entonces lo estoy viendo desde hace muchos años y he visto la evolución que ha tenido, la cual ha sido, es muy bonito sí. uno ver esa evolución que tienen los chicos. Bueno, vamos a presentar entonces nuestra última categoría. Nuestra última categoría, dame un momento. Nuestro último puesto en esta categoría que es el coloring y el ganador. A ver si te acuerdas, Lola, lo dices tú. El ganador es que te encanta ese nombre, ese robot. <risa> Ya se me olvidó otra vez Topotoropo, Topotoropo. Uditec con Topotoropo. Uditec, Uditec. Muy bien, topo, felicidades. Yo creo que va a ser un nombre que, aunque esté complicado, no lo vamos a olvidar. Bueno, no sé si Topotoropo, así si los Danieles están por acá, están eh, los Danieles acompañando. Sí, por ahí está. Bueno, sí, sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? aquí los voy a dejar porque yo sé que está Daniel Blanco, Daniel Angarita y, y no sé si hay alguien más. A ver, ¿cuál de los dos Danieles va a hablar? Todo, a, ahorita decían, no, hable usted, hable usted. No, yo no, hable usted. Pues, opino que hablen los dos miembros del equipo que no han hablado, Juan Carlos y Daniel Angarita. Entonces, claro, porque la... es trabajo de equipo, ¿verdad? Correcto. <ríe> A ver, Juan Carlos. Bueno, entonces. En a Juan Carlos que no le conocemos. Bien, la primero voz. Nada, Dale. Sí, primero que nada, pues muy agradecido con ustedes por brindarnos este espacio, por crear esta, esta competencia. Siempre nos sacan un poco de, de la rutina, nos ponen a sufrir también en la competencia, sufrimos <risa> un poco con los tiempos, nos hicieron mejorar. Eh, nos divertimos Ajá. muchísimo y pues gracias al trabajo en equipo que tenemos pues logramos este primer puesto Juan Carlos pues una pregunta el... ¿Ustedes, cómo, ¿Ustedes cómo se conocen? ¿Cómo conformaron el equipo? Bueno, nosotros todos somos de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga ¿Sí? aquí en Santander de Colombia da la categoría de que todos somos del mismo semestre, del mismo salón <risa> Y Excelente. pues ahí fue que nos conocimos Desde el primer semestre estamos nosotros juntos Pues en mi caso yo entré al grupo de robótica desde cuarto semestre Daniel ya estaba desde antes Y, y él fue el, el encargado de, Daniel Emilio Blanco Fue el encargado de, de reclutarnos uno a uno Los que actualmente estamos en el, en el grupo ¿Y en qué semestre están ya? Eh, de octavo semestre O sea, ya están terminando wow. la carrera Súper bien sí, señor. Y bueno, y vea, ahí, sin desmeritar, lógicamente, porque lo hicieron excelente y el tiempo fue rapidísimo. wow ¿Cómo vieron el nivel? Son chicos de colegio contra los que participaron. ¿Cómo vieron el nivel de estos chicos? Sí, eso fue, fue increíble. Nos pusieron a sufrir. Cuando pasamos <risa> la primera <risa> ronda y sacaban 46 segundos. Estaban muy cerca de nosotros. Tanto que... Pues nos tocó recurrir a otra programación que teníamos un poco más corta para ver si lográbamos reducir el tiempo. ¿Bajo el riesgo Pero si no, de que daba no, o no daba? Porque a veces no las programaciones que... cortas no son tan precisas. ¿sabes? Entonces, bajo el riesgo, vamos a tirarla a ver si nos da. Exacto, sí. Ahí en ese caso, por eso nos tocó cambiar de, de programador. En la primera fui yo. Luego le tocó el turno a mi compañero, Daniel Angarita. que Él, pues también es muy bueno programando y por eso fue que, que logramos la victoria. Bueno, falta Daniel Blanco. Bueno, cerramos la siguiente. Daniel, yo yo te quería hacer a Daniel Blanco le quería hacer una pregunta y es porque a mí se me olvidó preguntarle ¿Sí? esto antes y fue ¿cómo te enteraste de la de la competencia? Pues directamente en una página de Facebook que se llama Robótica Colombia. Ah, Ahí vi que publicaste el link de la competencia eso lo vimos creo que el martes miércoles de la última semana y ahí le comenté a, a mi equipo que si querían participar y eso y pues antes de hacer la inscripción decidimos hacer un código a ver qué tan buenos estábamos okay. ah eso fue código. Por... con burro marrado como decimos aquí en Colombia eso fue con burro no estaba súper bien ¿eh? claro, decidimos practicar primero antes de inscribirnos para saber a qué íbamos y todo Claro, eso está perfecto. Bueno, perfecto, sí, ellos se, se escribieron muy a última hora, el día antes, si no estoy mal, y bueno, lo hicieron muy bien, felicitaciones a con un gran aplauso, y eh, bueno, ya sabemos, los premios tienen muy buen premio por ahí, un premio en efectivo, las acreditaciones y demás. Bueno, Lola, Perfect. estamos llegando al fin de esta clausura, pero antes de terminar... Antes de terminar, yo necesito aquí ver algo antes de terminar, y es lo siguiente, yo sé que ahí se está viendo en la transmisión y ustedes lo están viendo, pero antes de terminar, eh, vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a mirar la tabla de medallería por equipos. Entonces, tenemos con una medalla de bronce a Nova Robot, a Cody Tech y Maker School, Así bien tenían sus diferencias, pues esas son como las entidades que los representaban. Eh, Maple mm -hmm. Bots, que en una medalla de plata. UdiTech tiene una medalla de oro. El equipo Etnia tiene una medalla de oro. Bolívar Coding una de oro, una de plata. Gilmer Tech, una de oro, una de plata y una de bronce. Creo que ahí me equivoqué, creo que son dos, son ahí me equivoqué, creo que son dos de bronce, me disculpan, si no estoy mal, son dos de, de bronce con Gilmer Tech, y, eh, sí, creo que son, es uno, uno, dos, sí, eh, dos de bronce con Gilmer Tech, me disculpan, ahí eh, cometí un error, y Montessori con una de oro y dos de plata. Entonces, felicitaciones, wow. creo que hicieron muy buena labor, y eh, bueno, en este momento, bueno, no sé si lo estamos viendo, yo creo, sí, déjame, ¿me, lo están viendo en este momento, Lola, o no puse compartir, ya ni siquiera. No este, compartir. en el Meet, no, se ve en la ah, transmisión. Bueno, déjame un momento, porque es que no puse compartir pantalla, a mí se me olvida. Estamos haciendo tantas cosas al tiempo que, que se me equipo. Entonces aquí lo tengo, hay un, un, un errorcillo, un errorcillo con, con Gilmertech y puse Gilmertec, no es Gilmertech. Ahí me disculpan, a veces eh, todo esto al mismo tiempo. Pero bueno, y por países. Número uno, con cuatro medallas de oro. Colombia, tres de plata, tres wow. de bronce. Pero mira que Canadá queda wow. de segundo. Perú queda de segundo con una de oro, una de plata, dos de bronce. Ahí entonces me disculpan si lo había puesto aquí, no lo puse en la del equipo. Y Canadá, una medalla de plata con el equipo Maple Bats. Antes de continuar, yo voy a poner aquí, vamos a poner quién es el video de que se hizo eh, la rifa de, eh, bueno, el, el video que se hizo una rifa de unos, eh, habían unas rifas que teníamos de unas más cubrebocas, tapabocas, mascarillas, como lo llamen en su país, de oficiales de Roboja. En esas tenemos, eh, nada más, hubo dos respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a poner el video y luego mostramos los ganadores de estos tapabocas y luego vamos a mostrar uh -huh. en vivo. En, en, ahí, no se va, se, no, aquí no se va a ver, se va a ver en la transmisión, pero igual lo vamos a decir. No se preocupen. Eh, ¿Quién gana el lápiz 3D? Que yo sé que ese es el que todos están esperando. Ese es el que todos ¡Uy, qué emoción! Esperando. Listo, entonces dame un momento y vamos a, en este momento, a mostrar la, el video del sorteo. Bueno, chicos, esta es una... Ahí estamos haciendo la grabación, lo vamos a hacer semi en vivo, casi en vivo. Eh, la idea es que vamos a hacerlo aquí con nuestra representante rifas Juegos y Espectáculos, eh, con con las rojas, eh, pa, lo vamos a hacer en vivo Lola para, para pues o sea una grabación, claro. pero eh, bajo los dos supervisando y que los vea, vean el proceso para que vean que no hay nada raro en, en, en lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, no, hay truco, no hay truco, no hay truco, no hay truco. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que eh, primero los del el tapabocas vamos a decirlos porque bueno vamos a, a, a dar las respuestas. Porque eh, ya tenemos ganadores, pero vamos a dar las respuestas. Entonces, eh, es. Por si alguno se equivocó. Sí, sí. Mira, el un... Primero, Optimus Prime. Número 2, era Citri Epio. Número 3 era BB8. Número. ¿Dónde está el 4? Se me perdió el cuatro. Ah, cuatro, número... es no, no, no, es... cuatro es Walina. No, número cuatro es. ¡Morphy! Muchos me pusieron que Sofía, ¿no? Ah, la robot sí. Sofía, ¿no? Este es Morphy, que es el mismo Robocop, pero cuando se quita la, la máscara de Robocop es Morphy, un cyborg, y cuando se la pone 5, Robocop. Número 6, Artudito. Ah, eh, tenemos el número 7, es Wally. Número 8, es Johnny 5, de la película Cortocircuito, muy ochentera. Y el número 9 es messenger Z. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros resultados, esos son, y bueno, eso lo tuvieron ya, eh, dos personas que ya, eh, no sé si ya lo dijimos o lo vamos a decir, pero dos, dos personas solo tuvieron correcto, entonces cada una se va a llevar combo de cuatro mascarillas de tapabocas. ¿Listo? ¡Wow! Qué genial! ocho. Bueno, perfecto. Y las, las preguntas, vamos a, hacer, a mostrar las preguntas y vamos a decir cuáles eran las respuestas. Entonces, ¿cuántos equipos se inscribieron? Si a lo mejor alguien se quedó con la duda. Exacto. ¿Cuántos equipos se inscribieron para esta versión de RoboJam? Lola, y 96. E inscribieron 96, pero participaron 95. Entonces se pone inscribieron. Listo. ¿En RoboJam están participando equipos de cuántos países? De nueve. ¿Y cuántos jueces tenemos oficialmente en esta edición? Tenemos Ay. oficialmente Ay. seis, porque teníamos cinco y añadimos a Eduardo Cruces. Entonces tenemos a Jimmy, tenemos a Juanito, tenemos a Gracie, a Harold, a Agustín y a Eduardo Cruces. Seis, seis, seis. Eh, jueces oficiales. Nosotros éramos más presentadores, ayudamos, pero oficiales habían seis. ¿Cuándo será el siguiente RoboJam? Esa sí te la sabes. 27 de febrero del 2021 Si contestaron febrero 2021, se vale Y uno, ¿cuál es el nombre? Bueno, escribe el nombre de uno de los dos retos que tendremos en la siguiente edición De Robojam. Entonces tenemos el Steam Task Que es un reto de innovación Si pusieron reto de innovación, se vale Y tenemos el Viped Race O carrera de víperos ¿Listo? Entonces, esas son, esas son nuestras nuestras opciones. ya Bueno, vamos a compartir pantalla en este momento y bueno. Yo que quería ganarme el lápiz y si hubiera participado, no me lo gano porque no me salía todas las preguntas no, no te las sabías. Bueno, no importa. Entonces mira, tenemos los participantes que contestaron de forma correcta. Algunos repitieron inscripción. Solo es una por persona. Eh, y de los que, porque unos que le hicieron dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, eh, solo pusimos una por persona y muchos repitieron, entonces solo uno por persona, igualdad para todos. Tenemos a Esteban Rodríguez, Ronald Alberto Puentes, Juan Martín Esquivel, Edwin, eh, Darío Mazo Correa, Federico Gaviria, Esteban Álvarez, Andrés Álvarez, Matías Batistolo, Isabel Cristina Vázquez, Manuela García y Leonardo Solarte. Fueron los que respondieron correcto. Algunos me pusieron eh, alguna mala. Entonces, cuando se iba, yo iba en orden y cuando tenían alguna mala, se borraba la inscripción. Entonces, solo estos me la, las pusieron todas buenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once personas. ¿Listo? Muy bien. Super ¡Ay, bien. qué nervios! Se va el lápiz. Entonces, aquí vamos a hacer algo que se llama... En esta página se llama Échala la suerte, entonces nos pusimos aquí, ¿qué premios vamos a sortear? Lápiz de impresión 3D, y vamos a sortear a la cuenta de 3. A, a, a la cuenta de RoboJam, ¿no? Es a la cuenta de RoboJam. ro -bo -jam. jam Y Jam, Jam, Jam, Ay, Mucha jam, suerte, jam. mucha suerte a todos. Ahí quedó, ganador, Matías Batistolo ¡Oh, no! Castaño, felicitaciones ¡Oh, qué a Matías. Bien, muy bien. Se lo ganó Felicidades Matías. ¡Felicidades hoy! Ahí vimos que ¡Qué emoción! Felicitaciones a Matías, que ahí quedó Matías Batistolo Castaño, se lo ganó, eh, felicitaciones y bueno, entonces ahí, aquí ya queda la constancia de, de la presentación, un momentico dejamos de compartir la pantalla y... Lo más importante es que, eh, bueno, se le hará llegar, se le hará, eh, dará un correo electrónico, se le manda, enviará informando que ganó eh, para que mande la información de entrega y cubren con el costo del envío. ¿Listo? Es eh, costo local, pero se cubre el costo del envío. ¿no? eso Ahí decía muy claramente que no se incluía el costo del envío. Este lápiz es gracias a un patrocinador que es Maker School. Maker School, eh, una academia erótica junto con la Red Colre, con la Red Colombiana de Erótica Educativa y la Fundación Despertar eh, nos ayudaron con este eh, premio. Entonces eh, lo que hicimos compartir con el público y con los participantes, el que quiso eh, inscribirse en esta. Entonces eso es todo y ya seguimos con la clausura. Lola. Bien, muy bien, listo. Muchas felicidades. Y bueno, qué triste que no se pudo venir hasta acá el lápiz, el, pero yo sé que Matías lo va a disfrutar mucho y lo va a aprovechar. Perfecto, entonces vamos a terminar aquí para seguir con la transmisión. Perfecto, Lola, cuéntame, eh, bueno, ahí ya tuvimos nuestro ganador, pero ya vimos el del 3D, igual lo voy a compartir acá para que tengamos los dos. Perfecto, dame un momento. Y tenemos entonces, a ver, me confirmo, me estás escuchando ahora, eh, te, sí, tenemos sí entonces, listo. Tenemos entonces ganador de los tapabocas, Ricardo Madero y Ronald Alberto Puente. Wow. Pues, dos profes. Muy bien, un aplauso. <risa> los dos profes se los ganaron, eh, uno de Cali y uno de Neiva, aquí de Colombia. Esto era, estos rifas eran solo, solo exclusivo para Colombia. Eh, por temas de envío. Entonces se manda en, cor en correo contra entrega, eh, pago contra entrega para que ellos eh, asumen el costo del envío, pero con mucho gusto se les estará enviando en el transcurso de esta, la otra semana, dependiendo de cómo estemos con la situación de, de, de tantas cosas que hay que hacer. <ríe> eh, bueno. Y el ganador, esto es cortesía, el Lápiz 3D fue cortesía de Maker School, que junto con Red Colrey y Fundación Despertar se vincularon, y el ganador del lápiz 3D, Matías Batistolo Castaño, del Colegio Montessori. ¡Bien! Que él fue participante y, bueno, se inscribió, la contestó bien, y se lo ganó, Matías, felicitaciones. A Matías se le eh, estará comunicando a la información para ver cómo se le hace llegar el, el, el lápiz, ya sea porque se envía en pago contra entrega el envío o... Eh, de alguna otra manera, pues es, él, él prácticamente la familia, él conoce a mi familia casualmente vive la abuela, <risa> eso lo contamos en la transmisión, la abuela es amiga de mi mamá de esas cosas que pasan eh, y yo ni no tenía ni idea, pero bueno esto Maker School lo hizo, felicitación a Matías que se lo ganó y la verdad que eh, aquí a la gente que ha ganado y que y que participó, muchas gracias. Por último, Lola, vamos a ir a Robojam Beta, febrero 27, 28, 2021. Eh, yo ya puse, yo ya puse un video eh, mostrando que vienen dos categorías nuevas. Vuelvo y repito, Steam Task, Reto Innovación y Viper Race, que es una categoría de carrera de robots bípedos para que se animen a participar para febrero con cualquier tipo vamos a tener unas medidas de la base que no se pueden pasar pero el resto del robot es eh, medida libre y la idea es que con cualquier kit de robótica lo que tengan que camine el robot y vaya de un punto A a un punto B eh, de forma bueno en este momento se tiene pensado de forma autónoma y estamos evaluando si se hace también radiocontrolado entonces, en este momento, para que estén preparándose para eh, esta nueva edición que va a ser en febrero y, bueno, Lola, no sé qué más decir. ¿Qué más quisieras agregar, Lola? Cuéntame. No, pues que se animen, que se animen a participar para el siguiente. Todavía tenemos tiempo de prepararnos, de ver estos nuevos retos y todos aquellos que ganaron, pues que se vuelvan a poner la, a la intención de de volver los que llegaron en tercer, segundo lugar o más abajo, que se pongan la intención de, de llegar a un primer lugar y los demás también participar y es muy importante, digo, todavía tenemos mucho tiempo, a lo mejor este, podemos llegar a más personas para que otras personas este, otros puedan participar y como platicábamos hace rato este, ese reto que quieres cumplir no se me hace muy lejos al yo siento que sí podemos lograrlo, 120 este, inscritos, equipos participando, yo creo que sí lo logramos, Lalo, ya nada más es cuestión de que pase el tiempo y de que todos se preparen, recuerden que esto es para todos. Y, y créeme que yo creo que ya sabiendo, eh, ya teniendo una experiencia previa, ya teniendo videos donde pueden referenciar, uy, ese reto está bueno, está interesante, mira que eh, a mí me, pare, me gustó mucho esos chicos de Bucaramanga, los de Ubitec, que ellos lo que dijeron fue bueno, está interesante, vamos a ver programaron ¿ve? es, lo podemos lograr eh, hicieron muy buena labor entonces eh, eso también eh, también está abierto, hay retos que van a estar abiertos para adultos también, la idea es que eh, competir, a mí lo que me parece muy, muy meritorio y lo decía ahorita en la categoría colorín es que chicos universitarios de octavo semestre y con chicos de colegio, de 17, de, de 15 años, y que ¡De 9! Los... De 9, no, bueno, de 9 estuvieron en otras categorías, pero, ah, bueno, Leonardo Leonardo es un, un, un peque también y, y también lo hizo muy bien. Entonces, mira que, que es competitivo y la idea, la idea, por eso hay retos que no se hacen... Eh, para menores de 18, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo considero que niños de 13, 14 años están en capacidad ya de empezar a retarse y competir inclusive con universitarios adultos, porque eso es el fogueo. Yo tengo, eh, eh, he tenido, he conocido estudiantes que de 16, 17, ya ganan categorías de adultos, entonces la idea es empezar ese proceso y ir fomentando ese, ese nivel, ir aumentando el nivel en los bueno, Lola, no siendo más, eh, yo quiero hacer una cosa que trato de hacer en todas las transmisiones y es, todos me van a prender la cámara, por favor. Todos me van a prender la cámara, por favor. Todos los que están aquí en, en sala, me prenden la cámara. Tengo nada más 18 personas en este momento en momento sala, todos lo van a prender. Eh, yo voy a quitar mi cámara de aquí, de la transmisión, para poder prender la del Meet. Ya hasta, hasta Gilmer por ahí está con nosotros ya. Está súper, dame un momento entonces. Ah, ya ya vi qué pasó. La, la escondí pero no la desactive. Dame un segundo. Bueno. Ahora creo que sí. Vamos a ver si ya me dejó. Ahora sí. Bueno todos. Listo, ya te. Vamos a, a pegar un grito que diga robo. Jam a la cuenta de tres. Así, entonces yo digo uno, dos, tres y empezamos el robo jam. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Robo yeah, ro yeah, jam. jam! ¡Muy bien! ¡Un, aplauso todos, un gran aplauso! Y muchas gracias, de verdad, de corazón se lo digo, yeah, yeah, yeah. muchas gracias, de verdad para mí es muy importante <risa> eh, esta, gracias este gracias. apoyo este apoyo que sentí muy bonito, de parte de todos los concursantes, de los profes y ahí seguiremos estando al pie del cañón y los bravo, esperamos Mr. Roberto, bravo Mr. Roboto bravo Mr. Roboto felicitaciones gracias muchas gracias, muchas gracias a todos un gran abrazo aquí Muy desde increíble. la distancia y bueno, estamos por terminado recuerden que esto es Robótica para Mestes Inquietas Muchas gracias, gracias. Bye. Felicidades gracias. a todos Felicidades. Gracias. Bye. Felicidades. gracias por hacernos vibrar Gracias por, haber, por Gracias robótico por hacernos Muchas gracias, gracias. gracias Natalia Bueno, ahí los vamos dejando Un Cuidado, mis respetos Excelente. Excelente Muchas gracias, muchas gracias Bueno Mis respetos, súper bien <ríe> Gracias Henry, bueno Entonces ya no siendo mal damos Bye. Por terminada esta transmisión Lola Y eh, te quedas un momentico Y chao chicos Lola, despidámonos Despidámonos, pero bye. nos vamos a despedir como dijimos, el 1, 2, 3 de nosotros, ¿cómo es? 1, 2, 3 Ro Bo Ya, ya. Muy bien, <ríe> chao chicos Vamos a poner chao, el video bye. de los próximos retos y terminamos Bueno chicos esta es una Ahí estamos. Ya ha terminado Robo Jam, sin embargo